ya que gracias a la VPN puedes acceder a nuevos capítulos de Summer Cup Island, Looney Tunes Cartoons, Tick and Sick, The Fungis, entre otros. Además, ¿sabías que en Netflix Japón hay un catálogo exclusivo de anime? Y de hecho es mucho más amplio del que podemos disfrutar en América. Y eso no es todo, gracias a la VPN también puedes acceder a los descuentos de Black Friday de las diferentes tiendas del mundo. Y por si fuera poco, Dark Tools junto a Swordshark les trae un descuento especial por su servicio gracias al Black Friday, el cual consiste en un 83% de descuento y 4 meses gratis. Después del evento de Black Friday se retomará el precio original, así que no te lo pierdas. Lo único que tienes que hacer es acceder al link en la descripción. En nuestra primera noticia tenemos que Disney Plus reveló el tráiler oficial de su nueva serie animada de cortos El maravilloso Mundo de Mickey, donde Mickey y sus amigos se divierten y viven emocionantes aventuras en un mundo disparatado repleto de sorpresas. Esta animación vio su lanzamiento el pasado 18 de noviembre en Disney Plus. Entre otras noticias, Warner Bros. reveló un video promocional del nuevo live action de Tom y Jerry. La producción live action será protagonizada por la actriz Chloe Grace Moretz y se estrenará el día 5 de marzo del año 2021. Entre otras noticias, como parte de las novedades de Cartoon Network Latinoamérica, el canal preparó una maratón del bloque Cine Cartoon en donde se incluyen Steven Universe, la película en su versión karaoke, se emitirá un día antes de la retransmisión de Steven Universe Future, junto al estreno de sus episodios finales que fueron atrasados por problemas en el doblaje ocasionados por la cuarentena. Todo esto tendrá lugar el domingo 29 de noviembre. Continuando con Cartoon Network, hace algunos días se transmitió el reciente crossover de los titanes en acción, que trae de invitado a Fenomenoide, un loco superhéroe clásico de los años 90 producida por Warner Bros. Animation, por lo que podemos ver algunas imágenes de lo que fue este episodio. La sinopsis del episodio relata lo siguiente. Cerebro se une a la mente, así que los jóvenes titanes solicitan la ayuda de Fenomenoide para detenerlos. Por el momento, no hay una fecha confirmada para Latinoamérica. Y hablando de los noventas, Disney Plus se encuentra desarrollando un reinicio del exitoso toon Darwin Duck, el personaje ha disfrutado de un papel recurrente en la nueva serie DuckTales y recientemente apareció en un especial de la tercera temporada llamado Let's Get Dangero.us el mes pasado. Además de esto, Deadline confirmó que también se tiene pensado hacer una película híbrida live-action de Lilo y Stitch. La reinvención se anunció como una película original de Disney+. Plus. Por los momentos no se poseen fechas de estreno, pero ante cualquier novedad los estaré informando. Continuando con el mundo del streaming, Netflix anuncia una nueva película musical animada en 2D llamada Arlo The Alligator Boy y la serie I Love Arlo. El musical animado se estrenará a nivel mundial en 2021 y su animación se encuentra a cargo de Tid Mouse Inc. Continuando con las noticias, como sabrán, el pasado 20 de noviembre se estrenó el revival de Animaniacs en Hulu y esta animación se encuentra rompiéndola. Al contrario de la mayoría de las clásicas series animadas que intentan revivir últimamente, siento que Animaniacs está haciéndolo súper genial. Está llena de la crítica y la ironía que gozaba la serie original y se siente que Jaco, Wako y Dot volvieron más recargados que nunca. Desde el comienzo lanzan puntas a la industria actual en la animación, el abuso de los reboots e incluso hacen guiños al pasado incluyendo personajes de otras franquicias como Box Bunny, Silvestre, Apariciones de los Supersónicos e incluso The Lunatics. La verdad, una serie realmente disfrutable que les recomiendo totalmente ver cuando tengan la oportunidad. Entre otras noticias, HBO Max, la plataforma de streaming de Warner Media, anunció el estreno de un especial navideño de la nueva serie de cortos Looney Tunes Cartoons. El mismo llevará por nombre Bugs Bunny's 20 Carrot Holiday Special, y su estreno está programado para el día 3 de diciembre. Continuando con las noticias, hace pocos días se transmitió lo que sería el final de Thundercats Roar, esto fue anunciado por uno de los productores de la serie, quien agradeció el apoyo de los artistas, actores de voz y demás personas involucradas en el proyecto. Victor Cowright, el encargado y creador de la serie, hizo privadas sus redes sociales después del acoso recibido en mayo de 2018. La razón de su repentino final es que realmente la serie nunca logró llegar a su público objetivo, los niños. El show fue colocado en un horario diurno para tratar de atraerlos, ubicándose entre los lugares 102 y 107 del rating de televisión diurna de Estados Unidos, el cual mide 150 programas en total. O sea, le fue muy mal. Lo que me hace suponer que, en realidad, la serie fue definitivamente cancelada por no cumplir su cometido teniendo un final que pasó totalmente desapercibido. Quienes sí recibieron una renovación fue Summer Camp Island en HBO Max, con el estreno de la tercera temporada que comienza el jueves 10 de diciembre. La temporada se extenderá con dos episodios, y en diciembre tendremos tres semanas con nuevos episodios, cuyos argumentos estarán centrados en Las Brujas el 10 de diciembre, Aliens el 17 de diciembre y Yetis el 24 de diciembre. La tercera temporada sigue a los mejores amigos Oscar y Erizo mientras tienen extraños encuentros con criaturas míticas y a su vez descubrirán su propio potencial mágico en el camino. Mientras Oscar y Erizo se adentran más en la comunidad mágica, escuchan fábulas de amistades y descubren cómo Susie y las brujas llegaron por primera vez a la isla. Entre otras noticias, la serie animada Hilda regresa para una segunda temporada en Netflix, y es que recientemente se reveló su póster promocional con la confirmación de su fecha de estreno. La serie de fantasía con sede en Canadá, basada en las novelas del mismo nombre, tendrá su estreno el día 14 de diciembre. Para finalizar, HBO Max ya estrenó el segundo especial de lo que sería Adventure Time Distal Lands Obsidian, en este episodio, cuando un poderoso y peligroso dragón se libera de su prisión debajo del reino de cristal, Glassboy, un ratón de biblioteca, se propone encontrar al héroe legendario que derrotó al dragón por primera vez hace siglos, Marceline. Marcy, que ahora vive en felicidad doméstica con la dulce princesa, está preocupada por volver a visitar al reino de cristal, un lugar que guarda malos recuerdos para ella y para la princesa. Con la ayuda de Glassboy y algunos nuevos amigos, Marceline y la dulce princesa tendrán que enfrentarse a su difícil pasado, esto mientras se enfrentan a un antiguo enemigo. También exploramos en su relación sentimental y descubrimos mucho sobre el pasado de Marcy, logrando tener una visión de quién fue su madre. Antes de irnos, también recientemente, a través del Twitter oficial de voz, se anunció que próximamente saldrá el segundo episodio de esta primera temporada. Además, tenemos una vista previa de lo que será la portada del próximo capítulo. Recordemos que BC Pop anunció que la primera temporada de Geluba Boss tendrá un total de 8 episodios, donde seguiremos a un grupo de demonios que intentan iniciar su propia agencia de asesinatos utilizando un libro mágico que les permite saltar entre el infierno y la tierra. Esperemos que próximamente su creadora nos dé más detalles acerca del estreno del resto de los episodios. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Te recuerdo que hace poco estrenamos una lista de reproducción en Spotify llamada The Best of Cartoons, la cual posee todas las canciones de tus series y películas animadas favoritas. Síguela a través del link en la descripción. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales tanto en Instagram como en Twitter como Polaris76Piso. Sin nada más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.